Dimitri, la bandana rápido. Dimitri, dejate el auto acá y no se cree ninguno dentro. Vamos, vamos, chicos. Venga, loco, sí sí, levantame las manos rápido, rápido. Que las manos arriba, ok. Agarrarle el cuello, agarrarle el cuello, agarrarle el cuello rápido. Vas a vaciar toda la caja, ok. en la policía quieto, doctor despacito, despacito vení, ok? hola, buenas noches Buenas noches, no decíle al del fondo que no deje nada. de apuntar, decíle al del fondo que deje de apuntar Lo mato a la cajera Me La mato No la solté, no la solté deje de apuntar... Ok Buenas noches de Buenas noches de vengo a ser negociador ahora. Estamos bien, estamos bien, dale, dale, Perfecto. eh. Bien, quiere que empecemos, eh? ¿Quiere comentar ah. o le voy al directo ahora? ¿Cómo, cómo, cómo? Ve que como quiere empezar usted. Usted me comenta o yo vengo con las preguntas. Y, y empezar con las preguntas, a ver. ¿Qué traes de sorpresas ahora? Perfecta. Bien. Eh, ¿Cuántos rehénes tiene adentro? Tenemos un rehén solo. La cajera. Perfecto. perfecto. ¿Me permite ver en, de acá afuera? Eh... A ver si, es... no la si querés... No, no tenemos nadie con armas. Soy yo solo. Ahí, pasá y mirala. ¿Sí? La ves? La tenemos agarrada. Perfecto. Yo se ve bastante bien. Salud. Hasta o sea, la Perfecto. Le dimos de comer, Roco. Perfecto. Eh, eh, ¿qué quiere pedir? Queremos, quiero salida libre y que no haya disparos, ¿ok? Eh, una sola cosa no va no, no, no, no. Ah, bueno, salida eh, libre entonces. Bien. Perfecto. No, ¿Sin no? pincho, si sí, no. Me, eh, ah, cinco, no. está bien, está bien, está bien, dale. Eh, bueno. Eh, ¿qué hacemos? ¿Le paso la red? No, ¿La mato? ¿Cómo? Bien, tráigala por acá, y ahí estamos. Dinero, bien, lo eh, Una vez que salgan, tienen eh, un segundo Me agarro. <risa> vayan, vayan. Perfecto. Vayan a... Ahí pueden subir. Eh, bien, esa gente. Su poder unidad. Esperen que suene la sirena. la sirena, sirene, una. Dale, dale. Dale, Lobo. Pónganse el cinturón. No puedo, no puedo, no puedo. Más la concha, eso. No, no, no hay salida acá, no hay salida. Ah, por ahí sí. Yo no voy a disparar lobo. Si está muy en problema oh. Este tipo no sabe manejar a lobo. Amigos, muy lento este auto, por Dios. Yo lo he relajado a este tipo Sua, como me calienta eso, eso, para, esa cosa La sirena, me calienta Me "Gil loco, te cago, a loco Son dos nomás Si, sí, si sí, son dos, ¿Querés dispararla. la verdura? No, no, no, no, no vamos a disparar A ver, Dimitri, habla Ahí sí, ahí sí Ahí se te escucha no no no oh no no te no lugar y que no sabes no no no bien ¡Está bien, arriba, No, no luego, de auto. nos pasa? Guarda. Vamos Perra. Voy a ver si le puedo pinchar la rueda, loco No está dando No, el motor, el chavo motor auto. Daste, sí, sí, sí, seguí, se se No podemos salir por acá, te dije Uy, lo, lo dependemos, lo dependemos. Sí, sí, sí, sí, le pinchamos la rueda, loco Andate bien lejos, anda para la casa, anda para la casa Rápido, Rápido Después hay que conseguir armas que el garage. Baja, bajamos, bajamos, bajamos. Sí, sí, vayan, vayan. Yo voy a esconder el auto a otro lado. Así que no sospechen de, vamos, que. Vamos. A vamos, vamos, vamos.